Eh, porque el periodismo está perdiendo la perspectiva de lo público, es decir, porque la existencia de nuevos medios eh, desde en una cultura digital y con la perspectiva de la opinión pública, del interés público por encima de todo, es importante que exista, precisamente por eso, felicitaciones por los 10 años de Razón Pública.